Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a hablar de cómo crear un banner para personalizar la imagen de tu canal en YouTube. El banner es esta es la imagen principal que ve el usuario cuando accede a tu canal. Vamos a crear una imagen para poder colocarla aquí y vamos también a crear luego la imagen de perfil, que es esta de aquí más pequeña. Este es un canal que está personalizado, tiene el branding con la cabecera y con la imagen de perfil. Si tu canal no tiene ninguno de estos elementos, se ve así. Este banner superior es ideal para poder compartir tu marca, poder eh, explicar la temática de tu canal. Es, digamos que es lo primero que ve el usuario, entonces es, forma parte de la primera impresión y por lo tanto tienes que cuidarlo. También es un espacio interesante para compartir noticias o actualizaciones. Puedes incluso personalizarlo en función del vídeo, del estreno que tengas. Para diseñar nuestra cabecera vamos a usar un programa gratuito que se llama Canva, canva.com. Es un programa que tiene muchas plantillas para que puedas elegir una de las plantillas y sin tener conocimientos de diseño, cambiando las plantillas, cambiando los textos, puedas preparar tu propio diseño, ¿de acuerdo? Es muy fácil de usar, ahora lo, va, lo vamos a ver. Vamos a elegir una de las plantillas. Estas son las que nos está recomendando. Tenemos muchas portadas por ejemplo si tienes un canal de música aquí tienes varias sugerencias muchas de las plantillas son gratuitas veis lo pone aquí cuando son de pago pues pone pero esta por ejemplo cuando no pone gratuita es que es de pago vamos a elegir que pues vamos a coger esta por ejemplo aquí lo que tenemos es una imagen de fondo sobre esa imagen de fondo podemos colocar el nombre de nuestro canal por ejemplo nuestro canal se llama youtuberos Viajeros, y aquí ponemos viajando en un mundo de vídeos. de acuerdo. esta será la parte central, lo que todo el mundo va a poder ver en su ordenador. Esta imagen grande es lo que verán los que accedan a través de una pantalla en Smart TV. Si no, verás el área horizontal. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ves? Esta es la parte central en la plantilla. Estos son ejemplos. Tiene un formato, digamos, rectangular. La imagen es grande, pero es la parte... El área central es lo que va, se va a poder ver en todos los ordenadores. Seguimos con nuestro diseño. Como la foto es oscura, la imagen que hay aquí detrás del texto, vamos a ponerle un poco de color. Aquí también puedes cambiarle el color a la letra. Gris, azul... Puedes crear tu propio color aquí con el selector. Y viajando lo vamos a poner negrita para que se vea mejor. Y vamos a ponerle un poco de sombra detrás. Así esto es más o menos como queda la imagen también puedes aquí en la opción de filtros para esta imagen de fondo tienes la posibilidad de ponerle también cualquiera de estos filtros que te guste y cambiando la intensidad subiendo bajando la intensidad el tono de aquí vamos a buscar todo de tono azul vale esto sería la parte que se ve si quieres realmente comprobar que está dentro del área de seguridad puedes coger un rectángulo y ajustarlo a estas medidas fíjate el banner el tamaño completo son 2014 x 1152 píxeles la parte que es visible en ordenadores tablets y móviles es 1235 x 338 esto es digamos el área mínima el área de seguridad donde todo lo que pongas aquí sí que tienes garantizado que sea visible este 1235 x 338 para tener claro que está dentro del de área de seguridad, puedes coger marco, poner la altura, son 338, aquí, 338, poner el ancho que son 1235, en posición central y centrar, alinear. Toda esta parte es la que veis, fijaros que queda dentro nuestro, nuestro logotipo, nuestro nombre de canal y el tema el eslogan que queremos compartir está dentro del área de seguridad. Puedes quitar este rectángulo. Descargas la imagen. De acuerdo, ya tenemos aquí. Y ahora vamos a nuestro canal. Personalizar el canal. Está es la opción del branding. Aquí arriba, branding. Y aquí tienes para la imagen de perfil y para la imagen del banner, la cabecera superior. Vamos a subir. Vamos a elegir. Lo que acabamos de descargar. Voy a venir. Fijaros. Se puede ver en televisores toda la pantalla. Se puede ver en ordenadores esta parte, esta parte central. ¿vale? Toda esta área horizontal. Se puede ver en todos los dispositivos. Dentro del rectángulo, la zona central. Mientras que en un, si estás entrando con un móvil, es la parte, esta parte central. Recuerdo que por aquí se puede ver en todos los dispositivos. Clic en publicar y ahora veréis. Ir al canal. Ya tenemos el banner colocado, youtuberos viajeros, en un mundo de vídeos. Viajando en un mundo de vídeos. Vamos ahora con la imagen de perfil. La imagen de perfil, las dimensiones son de 800 x 800. La imagen de perfil, fijaros. En la imagen de perfil, YouTube recomienda 800x800 píxeles. Formato JPG, GIF, PNG. Lo que lo único que no admiten son GIFs animados. Este es el formato con el que vamos a diseñar. Y este 98x98 píxeles es como realmente después se va a mostrar en el canal. Veis que esto no son 800x800, es más pequeño. Vamos a Canva. Vamos a crear un diseño, le decimos tamaño personalizado, 800 x 800, formato cuadrado. Si queréis que recuerde un, un poco uh, lo que habéis estado haciendo, tenéis la opción de recuperar algunos de los elementos. Puedes copiar, por ejemplo, el, el nombre de tu canal, puedes copiar si quieres la pastilla esta naranja que está detrás. Control-C para copiar, te vas al nuevo diseño que estás haciendo, Control-V para pegar, aquí lo tienes. Nombre. Como la imagen realmente va a ser muy pequeñita, tened en cuenta que aquí, cuantos menos elementos uses, mejor se van a ver. Es mejor que uses un distintivo, un anagrama, una inicial. Por ejemplo, Yo tuve los viajeros, aquí se va, se va a ver realmente muy, muy pequeño. Entonces, vamos a usar, por ejemplo, una parte de la furgoneta, una parte de la sombra y vamos a poner una I y una V de youtuberos viajeros pues una i y una v la imagen de fondo botón derecho copiar control v para pegar le decís botón derecho separar imagen de fondo un trocito de la rueda la parte delantera vamos a por ejemplo así por ejemplo fijaros que ha tapado la imagen vamos el texto entonces vamos a posición le decimos enviar detrás y otra vez porque para que salgan los dos. Pastilla naranja. Vamos poner aquí abajo, donde te guste más. nuestro youtuberos viajeros, vamos a convertirlo. Vamos a cambiar el color para que se vea mejor. Vamos a hacerlo mucho más grande. Mucho más grande. Por ejemplo, Jute. y en lugar de viajeros vamos a poner V. Esta será una V aquí abajo y dot aquí arriba. Vale. La V puede estar eh, justo en medio. Para que se lea mejor el texto vamos a ponerle un efecto sombreado, desalineado, puedes ponerle solamente los perfiles, puedes ponerle una sombra, parte, un resplandor detrás, que es lo que Canva llama flotante. De momento el color... Para el, el color naranja, para que nos recuerde la pastillita esta de aquí abajo. Furgoneta y subirla un poco para que se vea mejor. Y el Yout V lo centramos aquí. Le vamos a poner un... Delineado no se vea bien. Un... Le vamos a poner una sombra, pero que no sea naranja. Vamos a poner una sombra que sea que sea verde, que tenga transparencia. Vamos a quitar la V. Vamos a, vamos a quitar la V vamos a dejar solo Yout. Y en los efectos... Vamos a probar así un jobs con neón con intensidad a ver qué tal. Vamos a ver qué tal se ve así. Vamos a probar la pastillita naranja. Pues aquí abajo para que la rueda se vea igual que antes descargar. Está bajando un PNG. Vamos ahora al canal clic sobre editar foto de perfil. Buscas la imagen que acabas de bajar, que es esta de 800 x 800. Abrir. Aquí tienes la opción, si la imagen fuese más grande, te permite recortarla, como la hemos hecho ya la medida 800 x 800. Confirmamos. Publicamos. Y fijaros, ya tenemos nuestra imagen de perfil. Esto saldrá en todos los vídeos, saldrá cada vez que hagas un comentario. Y aquí arriba la imagen grande. Esto quedará así Después de cada vídeo, tienes un vídeo aquí, pues abajo estará siempre tu imagen de perfil con la furgoneta, ¿de acuerdo? Pues esto es todo. Veis que ha sido muy fácil utilizando Canva y nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial. Un saludo y gracias por estar aquí.